Esto es una lámina de persiana, este, que además recorté para hacer otro instrumento que yo lo llamo el calaminar, porque es una lámina y parece un calamar. Esta es la versión original que es con, con, hecho con tiras de lámina de radiografía después haré una improvisación con esos sonidos pero lo cierto es que cortando las láminas este, sobraron pedacitos y los introduje aquí y dije oye esto también funciona eh, uno puede pensar en la música como la parte melódica, la parte rítmica, la parte armónica, pero también hay texturas sonoras hay paisajes sonoros y hay sonido que, que, que va como evolucionando que va creando como, como un ambiente. Entonces, esta es más una improvisación para crear un ambiente que crear un ritmo o una melodía. Thank <laughs> you.